¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión me encuentro junto a OJ. ¿Qué hace Nico? junto a Cookie. Buenas. ¿Qué hace Cookie? Celebrando con unos tradicionales pastelitos el 25 de mayo, nuestro, nuestro Día de la Patria. Tenemos todo puesto a escarapela. Tenemos todo el nuestro... <ríe> Y nos juntamos en esta ocasión para hablar del de Mid-Season Finale, creo que es un concepto nuevo. Mm de Better Call Soul. Breaking Bad lo tuvo. Breaking Bad lo tuvo. Eso, sí, en la última. Entonces es una tradición mitad. de la de esta tan querida gente mm. que nos provee desde este entretenimiento. El capítulo nuevo arranca con una calle. Como siempre, información que no sabemos nada hasta que empieza a ocurrir algo. De la calle se empieza a mover una, una tapa de una alcantarilla. ¿Y quién sale si no...? Y sale una, una silueta. Una figura ensombrecida que no es sinónimo no es nada menos que el, nuestro fan, el, el Gasparín de, sí. el, de esta temporada Lalo Salamanca se, se, mete, se un, mete un auto revisa atrás yo pensaba que iba a estar el cadáver del sí. del chabón del, anterior, del capítulo anterior no sabemos muy bien dónde estamos todavía cómo pasamos del bosque se pone una salpargatita. unas una ojotas se pone sí se cambia de ropa. ¿Cómo pasamos del bosque a este, a este lugar medio suburbano? Que vemos que es en Nuevo México, por te la patente la, del auto. Te ponen la placa. ¿Cómo en Better son las patentes Dicen, indican dónde estamos, ¿no? o quién es cada persona? Vamos a hacer un servicio, se pega una ducha y vuelve. Vuelve al auto. ¿O se compra alguna que otra cosita, unas papita o algo por el estilo? Mm, probablemente, después lo vemos comiendo unas <ríe> papitas. Se pega esa ducha. Muy necesaria. En el auto se pone un timer. Va el auto, sí, esto es buenísimo. Se pone un timer. ¿Cuánto tiempo pone en el timer? Un minuto, ponen él ¿sabes que nuestro gran amigo en común, Juan Sebastián. Sí. Eh, dijo, me dijo que se ponía dos horas. Él lo entendió como dos horas. Eso a ver, vamos. Hora. ¿Media hora? Vamos a ver. Ahí vemos el aparatito. Bueno, para mí sí, es un, un ratito. Entonces, claro, se pone uno o dos horas. Entonces, esto me pareció re interesante. Que el tipo se acuesta y cómo vemos que pasan las dos horas. Para nosotros son segundos, son segundos. A veces y, es así el sueño, sí, sobre todo Porque el sueño corto. Sí. Sobre todo el sueño corto. Y acá vemos algo hermoso que no sé si ustedes se percataron. Yo creo que sí. Que se despierta segundos antes de que el timer suene. No. <risa> No lo había el Duro de los duros, viste. Yo pensé que... Sí. Se despierta antes que el timer, boludo. Yo tenía la fantasía de que el tipo literalmente dormía un minuto, ¿eh? ponía el timer en un minuto, yo la, sí, tuvo una micro siesta, medio como Da Vinci, y volvió a la vida. Es el T-1000 de los mexicanos. Es el T-1000, sí, tenés razón, mal. Uh -huh. eh, yo también pensé que era así un minuto, la primera vez. Y se mete de nuevo, al se mete de nuevo a la alcantarilla. Con... Lo vemos acá atravesando todos los, los túneles y este momentito en el que saca los binoculares, okay. los prismáticos. Y lo vemos además al mejor estilo Pennywise claro, mirando sí. por la por la Una boca cancadilla. calle. <ríe> y vemos el lavadero de Gustavo Fring. Así que se viene un quilombo, Nico. Eh, Sabes que nosotros con Cookie lo recordábamos más vacío a todos los alrededores sí. del lugar? Bueno, Sabes ¿no? que yo también sí, flayaba que era en el, como en el medio del desierto mm. que no podía ser? Pero... Yo también, mal, mala, odio decir mala mía, pero mala mía que no que no me encargué de agarrar una pequeña referencia de Breaking Bad sí, y tío. buscarla para si lo comparábamos, pero bueno acá apelamos a la memoria. Estamos en un, sí, un ambiente más suburbano. Nico. Mm. Y pasamos a la intro. La intro que vos decís que está cada vez más corrompida. Vengo que es eso. Y este tipo, muy simpático <risa> el personaje este, que está re emocionado con su actuación. Que es la actuación pedorra que le, dio... que, le dio Jimmy. que le dio Jimmy. El tipo es un actor que no puede parar. Está ordenando los carritos del supermercado sí. y monologa. De acá retomamos inmediatamente desde el final del capítulo anterior cuando tienen que hacer un, un shooting de fotografía de emergencia eran fotografías, evidentemente a sí. contrarreloj, entonces les ofrecen a cada uno de los involucrados que son este tipo que es el actor Al y a los pibitos, de a los estudiantes que ahora ya vamos a ver que no son más estudiantes, ya pasó el tiempo uh -huh. les ofrecen un montón de guita para volver a hacer... Eh, Así que un shooting de último momento. Claro, ¿no? el shooting de último momento. Está el pibito este de anteojo. <risa> Chaboncito de anteojo que hablando de una cámara que no re ningunea a los pibitos. No, dando una clase ahí en fonseca, insoportable. <risa> Me parece bien lo que es el pibe Me parece bien, porque... No quiero ponerme nazi, pero... Los pibitos con mucha cara de orto. Eh, Se creen que cualquiera puede usar una cámara. Está bien que hagan eso, está bien que hagan eso para mí. No sé. Eh, la cuestión es que aparece entonces Sol... De, en la puerta se asoma y lo llama, y el chaboncito se va y dice, bueno, después vamos a tomar examen o algo por el estilo, se lo saca encima. No te tiene, un encontronazo, tiene un encontronazo con una de las alumnas que le dice que el, que el director dijo que iban a poder usar sí, el equipo, y el chabón le dice que ni en pedo, ¿viste? que el director no tiene ni idea. El chabón lo vemos mucho más avispado, sí, sí. que le cobra cinco veces más lo que... Lo por ser es. una emergencia, ya lo conoce a Sol, además. Sí. Y muy gracioso que aparecen entonces para donde van a hacer las, las fotos, aparece la, la chaboncita de la cruz vestida como un elfo. Sí. Como un el... Que le dice que es del, de la película. Claro, Dark que, Crystal. Viene, que viene de hacer una. como que evidentemente también se la llevaron de apuro y sí. mientras estaba ensayando para, para una obra de teatro de Dar Crystal. Esa referencia le gustó a Juan Sebastián. Y bueno, ¿qué ocurre acá? Que ya sacan las fotos de nuevo. Las fotos que todavía no sabemos para qué van a hacer la Donde se lo ve a Sol eh, dándole un paquete a, a este a supuesto este juez. Llega Kim Llega, también al Llega Kim Un plano, secuencia muy elaborado fue sí, este, ¿no? Sí, sí. Este la cámara iba un... y venía. La cámara gira, gira, gira. Me la cámara gira mucho. Acá ya cortó, pero fue un muy buen plano, me gustó eso. Mm. Entonces, eh... Fíjate que sigue girando a medida que preparan el al tipo le ponen sí. el yeso y además están gastando un montón de guita porque acá por ejemplo subrayan que el yeso que le hicieron es con una cinta que sale carísima pero como vamos a ver más adelante digo esto no es por guita esto Para nada. no, no es otra cosa que en realidad medio que sí porque si el trato cierra bueno después vamos a ver acá entonces van al laboratorio fotográfico que me pareció muy lindo esta parte sí. Cuando le dice, eh, no podemos sacar la llave, el chaboncito que le dice, no podemos no, acelerar el proceso. No podemos acelerar y responde así, pero mira. Es lo único que sabe decir. Cuelgan bueno, la fotito y ahí eligen un par. Esta, eligen esta. un par y. Vemos que le ponen. Le ponen unas gotas de esa. Una de ese, líquido, de ese líquido que habían obtenido en el capítulo anterior. Del veterinario. Y con guantes, Yo pensaba que era ácido lisérgico. Por sí. el tema de que, se, de que te pega también al tacto y, y entra así por el tacto, de hecho Pero... Sí. Howard no alucinó en ningún momento, no sé No, me medio... Pero también algo... hay que ver cuánto te pega La, la pepa por el dedo <risa> La cuestión es que llenan de este líquido las, las fotos Las meten en un sobre Y Jimmy va corriendo Hacia un auto Hacia un auto que vemos acá Está manejado, Nico si somos avispados, que está manejado por el espía de Howard. Y ahí es donde empezás a decir: Uy, que, Uy. Es, que es un Hijo segundo. Lo, lo pensó, sí. pensó en todo. Lo Nosotros lo que nos todo. pasó fue que lo vimos, nos quedamos callados tipo, un rato y decimos: Che, ese era el espía de Howard. Sí. Este. Porque están tirando esa de que te muestran los personajes un segundo nada más mm. y después vos te tenés que acordar. Lo bueno es que tienen. Evidentemente funciona porque tienen. Características muy peculiares cada claro. personaje. Entonces, vos ya, viste, de vos ya viste. Vos visto un segundo de ese personaje y te llamó la atención. Aparece de nuevo y te llama la atención de la misma manera. Cortamos y vamos a Howard, que llega HHM. a un salón vacío en HHM. Se está preparando para. Una gran conferencia. La nueva conferencia. Acá pasa algo que me gustó mucho: que aparece este. Mm. Este chabón que vuelca las latas. Y empieza, le dice, no te preocupes, empieza, yo, yo, yo te ayudo, le dice, ja, buenas latas de cerveza o de sí, refrescos. Gracioso. Y las empieza a guardar en una heladera. Lo que Howard le dice, <ríe> esto también es un detalle que está muy bueno. ¿Eres Gary? Gary, le dice. Gary, la sí. <ríe> el hecho de que no se acuerde el nombre es buenísimo, boludo. Pero casi. Casi, Pero casi. viste. Casi. Y um, le dice, ¿cómo vas no, no vas a guardar las cosas así? Le dice, mira, te voy a ah. enseñar un truco. Se lo dice gente amablemente, mm. no a pesar de ser un cheto. Sí, sí. Es como que hace ya esas marca cosas una que diferencia son... con, lo de, con lo sí nombre. Hace esas cosas, claro, marca la diferencia con el tema del nombre, la superioridad, pero después, como que medio le, le, le tira tirado, una lección no. y algo. De... De entonces, que sigue siendo un garca, sí, sí, sigue siendo sí. un garca, Jawa. El chabón saca, saca colación en su relación con el, con el hermano de Jimmy. A raíz también. de la latita, porque le dice, ¿cómo la vas a guardar así? ¿Qué pasa cuando se cae una latita la, o la agitas y después la abrís? Claro. Como que sale toda la mierda. Y muestra un truquito que creo que a todos nos va a servir de por vida. Sí, no Ay. puedo esperar a probarlo. <ríe> Exactamente. Muy buen tip, que es que empiezas a girar la latita. Mm, la fuerza centrífuga. Va en muchos imbéciles como nosotros que vamos a empezar a hacerlo en público. ¿eh? Sí. Cada tanto, viste, como... No, porque así evitas que... Te haga un truquito, ¿viste? Algo así. Y le dice que eso se lo enseñó Chuck. Va muy con la personalidad de Chuck. Ese, sí, ese sí, truquito, sí. ¿no? Tal cual. Está está bueno eso. Tal cual. Y él le dice, él fue el. ¿Quién es este hombre? Porque tiene un cuadro ahí, se no, le dice sí. el ayudante. Le dijo, fue el mejor abogado que te conocí en mi vida. Y el tipito este, Cari, le dice, wow, ojalá algún día. Que es como un interno, ¿viste? Es el... mm. Dice, oh, ojalá un día digan eso a mí. Y Howard lo mira con una cara, eh. no dice nada. Sí, dice algo. Y, como... y esto ya es justo antes de que empiece la reunión. Y ya marca un poco así por dónde vienen los tiros con Howard. Howard le dice, y hay cosas más importantes. Hmm. Cuando Howard termina de decir eso, le dice que llegó el señor Bukowski. Me dice, no es Bukowski. Masowski, algo así. Sí, sí. Y le da las fotos el tipo. Las fotos recién sacadas. Tipo, sí, las mira. Ya de entrada. Ya de entrada las toca. Le dice, che, está como pegajoso eso. Se debe ser algo del laboratorio, dice el chabón. Mm. Las mira y ves, viste, que está. Es el mismo paquete que sacó. Con un montón de guita. Con un montón de guita en, en la sesión anterior de espionaje. Y él no reconoce al. al, al tipo este, al juez. Que tiene el, Claro, él no lo reso. reconoce. Él está como nosotros que no sabe todavía qué onda. Entonces, Sabemos que por lo pronto algo le hicieron en el dedo y pasa en una sala donde está la viejita esta, la representante de todos los viejos, ¿eh? Eh, junto con Cliff. El, el viejo Cliff. El viejo y buen Cliff, sí. que están diciéndole cómo va a ser toda la movida. Sí. Algo que me pareció fuertísimo es que le diga, usted no va a tener que decir absolutamente nada, ¿viste? como diciéndole como algo bueno cuando es tipo... Dejanos a nosotros, medio duro, medio duro, y le hace, le hace entrar a la viejita en una silla de ruedas. Sí. Y fue buenísimo en, en el momento anterior, en la silla anterior, cuando Howard corre la silla y va a decir: ¿Para qué me voy a dar la silla? Después te cierra. Claro. Uy, no me di cuenta de eso. Yo no me he dado cuenta. ¿Corre una silla? Corre la, una de las sillas de la mesa. Mira. Porque yo sabía que le iba a poner a la vieja en la silla de ruedas. Sí. Qué hijo de puta, no, y la ves. Yo puedo caminar. Con tal de hacerle más fácil todo a ustedes, viste, mejor. Che, bueno lo de la silla esa, claro, el tipo estaba pensando todo de antemano, tiene todo controlado. Y de repente. La obligan básicamente a llevar en la silla de ruedas. Y de repente el tipo dice. Sí, empieza. Empieza, no tienen todos calor y todo el clip ya lo tienen. Sí, sí, sospechado, sí, sí. ¿viste? Y vemos que van por los pasillos con la viejita en la silla de ruedas y Jaguar empieza a hacer caritas. Las caritas que uno hace cuando le empieza a pegar. Sí, sí, sí. sí. sí. Vemos ahí que la pone la viejita en el espacio ese de la silla y empiezan a hacer lo que tienen que hacer los abogados. ¿no? Aparece es? este tipo que, era, que fue el jefe de Kim. Fue el jefe de Kim, Este, sí, sí, sí en el momento que Kim está la, la en super, la super firma Claro, y este tipo está, estos Howard y Cliff están del lado de los viejos claro. y los otros están del lado de Sandpiper, el lugar, Sandpiper. están del Ajá. lado de Sandpiper, digamos mm. y está por llegar el mediador Claro que cuando llega el mediador No olvidemos Nico que a todo esto en la, en la mesa de la reunión hay un, un speaker Sí Donde debe haber conectada más gente que es... Y entre ellos están... Están eh, eh, Saúl y, y Kim, que debe ser el código que consiguieron Exactamente, en el sí. capítulo anterior, que se anotó Jimmy en la, en la mano. Me encanta cómo pasamos de decirle Jimmy y Saúl o Sol, vamos diciendo cinco nombres diferentes generalmente. Ellos están ahí escuchando, en silencio. Están ahí escuchando y medio regocijándose sí, de lo sí. que está por pasar y llega el mediador que, no que es, sino... es igual al viejo o sea que sería el viejo en el que se basaron estos para hacer las fotos esas y Howard que a todo esto también está como puesto sí. y eh, ya no lo se puede con el tema Jimmy ¿no? ya está ya está en el re nervioso boludo le hicieron la vida imposible creo que nadie que está tan nervioso como Howard porque además viene con su vida viste con el tema de la mujer y todo viene con todo mal por todos lados excepto en el bufé no, no, no, no, de abogados sí, no. Y hasta ahí nomás, porque hasta acá se metieron. No lo deja ni terminar de presentarse al tipo. sí Y ahí empieza a decirle no. Porque acá lo que está ocurriendo es que nuestro mediador eh, está comprometido. Le dice, porque tengo fotos y empieza a tirar todas. Tengo fotos de él recibiendo un paquete de Jimmy McGill. Le dice, usted no, no, primero, antes de decir eso, algo que es muy inteligente, empezó a preguntarle, usted estuvo a las sí, 9 de la sí. mañana acá. El tipo dice, no, yo llegué acá, tipo 10, 11 de la mañana. Usted estuvo en tal plaza, ¿no? Le dice, no. Ah, no, le, le empieza a, a insistir hasta que le dice al final, ¿viste? No, porque usted estuvo con un abogado, con Jimmy McGill, o perdón, con Saul Goodman, eh. le dice. Como que lo quiere arrinconar y el tipo no tiene nada que ver. Y eh, cara, no, no, está Entonces le dice, tengo las tengo pruebas, foto. tengo fotos, tráeme el paquete... Le dice a su secretaria que está en mi escritorio. Ahí hay un plano de, de Saúl y de Kim. Y, y vos no los ves preocupados. Y decís, las fotos, ¿viste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo solucionan lo de las fotos? O sea, si ahora van claro, y, y, y le y... muestra las fotos con el tipo. Ahora es buenísimo que cuando le muestran las fotos, muestran un chabón que está vestido como de. <risa> como de, de corredor así de plazas. Con el, el bigote. <risa> Y el chabón, no, viste, este, me la recontra hicieron sobre unos hijos de puta, se explota. La, la secretaria se da cuenta de que el chabón tiene los ojos sí. super dilatados. Luego da vuelta, la mira y la, el chabón la mira y le ve los ojos como un plato, ahí está el plano. Los ojos como platos tienen negros. Y Jaguar se pone recontra nervioso y deciden, bueno, eh, vamos, vamos a, a. la sesión, Vamos a parar por un rato esto. Necesitamos un receso. Le dicen: Jaguar se va. Durísimo. Les explica todo a, explica a los click. demás. Que no, le dicen: No, eh, voy a conseguir los originales de las fotos, vas a ver. Y le empieza a decir: Como hicieron esto, esto y aquello, seguramente, que es realmente lo que hicieron. <risa> que le las fichas de todo lo que hacen. Pero claro, es tan descabellado de que los demás no lo van a creer. Eso, Yo ¿sí? pensé que se iba a caer de la locura que tenía pensé que se iba a caer por las no. escaleras. Ya con esa imagen de vértigo me parece que te decían, che, Howard va a terminar mal. ¿Viste? Y es una escalera cuadrada como él, boludo. Sí. <risa> sí, sí, sí. Y además, bueno, la espiral hacia sí. la locura también, ¿no? Sí, sí, es que ya... El mediador se va, el juez se va, y bueno, eh, cuando se están yendo también los otros, los del otro Buffet, le dicen, mira, les vamos a ofrecer la oferta anterior Si le aceptan Hoy, está todo bien Si le aceptan mañana, a, va a ser un millón de dólares Menos y así con cada y día, así, con cada día. Eh, así que les recabió A todo esto Cliff llama, Cliff llama Un médico un doctor, Que me parece que es por ahí un poco intrascendente. No, hace al, al, al, ¿Mm. al, al, no es importante Para esto, pero le, le habla del tema del detective que Sol Goodman le, le dio un teléfono falso y tuvo una cosa re enroscada le sigue diciendo todo lo que pasó que tiene razón y ah, algo importante también que cuando el tipo dice eh, lo, de las, lo de las fotos le pregunta el juez, viste, me estaba siguiendo <risa> re caliente ya o sea, eso es heavy sí y acá le dice lo del, que contrató a este tipo para que lo siga y, y Cliff sigue sin entender, ¿viste? ¿Por qué Jimmy querría hacer eso? Le dice, si él va a ganar plata con esto también. ¿Viste? Y él le dice, quiere su dinero ya, que esto, medio razón. Yo no sé si lo hicieron igual por el tema de tener el dinero ya. No. Lo hicieron para cagarlo porque claro, él los regala. Hmm. Porque si sale, es, es, sería menos plata. Porque para, le hicieron mucho, le, le cagaron Jimmy. el caso porque era de él. Sí. Lo apartaron del caso. Sí. Y cuando podían haber aceptado un buen trato. Lo, lo quieren dilatar. Y además, creo que Jimmy también lo tiene como una especie de bronca por la relación que él tenía con el hermano. ¿no? Y eso, la eso puede él? ser. Que sí. nunca tuvo con él. Sí, no es explícito eso, pero sí se, sí. Puede, sí, se puede adivinar. Entonces, es muy loco cómo termina Hawa que le dice: sí. Jimmy me drogó con algo. <risa> <risa> y está con la corbata toda floja. La ropa toda arrugada, todo transpirado. Y que le dicen, mira, ya se me está empezando a pasar el efecto. Mírame los ojos hoy, los tiene más tranquilos. Derrotado. Nico, derrotado completamente. Mientras escucha todo esto... Le sacó la ficha en todo. Se sí. le sacó la ficha, en... sí. Sí, sí, porque en uh. un momento les dijo... Bueno, bueno. Y para cerrar, no, no. ¿qué les dijo? Que los excitabas de las DIC. Y decía Ay, que... Sí, sí, sí, sí, te lo dice ahora después, tenés razón. Cierra la escena. Porque cierra la escena con ellos escuchando por el teléfono todavía lo que pasa mientras están echando un, un polvazo. Tremendo. Nico, ¿cuánto, cuánto pasó del capítulo? Pasó un altura? montón del pasó capítulo. Pasó tres cuartos del capítulo. Tres cuartos del capítulo. Es lo que pareció, menos de medio capítulo. Es que no tenemos que olvidar que primero estuvo también la secuencia del halo. Mm. Estuvo lo de Lalo, estuvo la preparación de las fotos. Mm. Pero fue todo muy... muy Sentimos rápido. Sentimos que fue todo simplemente la reunión esa. Mm. Pero pasaron varias cosas. Y acá viene una parte hermosa, que yo calculo que estará filmado realmente con una mini DB. Que es Lalo filmándose. <risa> Qué bonito que le dice, don Eladio, adivine quién soy. Soy yo, estoy vivo. Le dice con su sonrisita. Y le muestra que está acá hace cuatro días. Viviendo en esta alcantarilla, y que le dice, miren lo que hay acá. Encima dice cuatro noches, como si estuviera ya medio perdido, ¿sí? Sí. hace cuánto tiempo que está ahí. El de acá hace, ¿qué? Cuatro noches, dice. <risa> y miro lo que tengo acá, el secreto de Fring. Se dice, dice, filma ahí la... Se vemos desde su perspectiva, que está buenísimo. Claro. La lavandería, hace ese zoom digital. Muestra a los guardias, le dice... Se, se esconden armas. Esconde armas, no, no se está, llegan a ver, no pero... están con los uniformes, y yo yo cosas, las pero veo. son ellos. Sí. Yo las veo, dice. Y te puedo decir lo que hay ahí, le dice. Hay un hoyo gigante, donde, que viste cómo le pronuncia German Ziegler, lo pronuncia re bien. Y lo hizo ahí para ser eh, la madre de todos los sí. laboratorios de Meta y mmm, cuando dice eso lo de la madre de todos los laboratorios fue como un pequeño cosquilleo que tuve de Breaking Bad, ¿viste? porque ya sabemos a a, dónde de va. qué se va sí. qué es lo que se está gestando ahí así que eso mm. me gustó, boludo y dice que lo que va a hacer es entrar y cagar los atilos a todos y que después él decida qué hacer es mm. un simpático, Lalo De vine el ojito mm. muy carismático y lo llama el querido tío Salamanca. Es buenísima la simpatía que tiene ¿no? Porque es medio como rasgo de los psicópatas. Sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, mal. Eh, llama para hablar con, con el tío Salamanca y cuando lo dejan en espera escucha un pequeño ruidito mm. que lo desespera y hace que cuelgue. Es... Que ha avispado, ni a la cara, además. El, el gestito es mínimo. Mm. El gestito es simplemente una presión en los costados de la boca que le cambia al chabón. Mm. De sonriente esperando para hablar con, con el tío Salamanca. A duro, preocupado de decir... Sí. Epa, ¿viste? Es la primera vez que lo Buenísimo. vemos perder la paciencia sí. de este modo. Sí, es que no perdió la paciencia. palito, la... palito, palito a Sí, mirá, a mí empieza a golpear una silla. Ese no es el dalo que todos conocemos. Y pero así es como capaz que el chabón logra pensar tranquilamente, ¿viste? Cuando algo le pasa que lo tienen arrinconado, el loco necesita violencia para sacársela de encima y pensar con... Se calma en Con un tranquilidad Que listo el pollero no, sí, Que listo el pollero, hijo de puta dice. Y <ríe> llama de nuevo Y le dice que lo que va a hacer es otra cosa Y ahí Le dice que estaba yendo a No sé si decía el lugar específico Pero decía Que iba a haber una sorpresa Para, para Gustavo, para esta Gustavo esta Fring Esta noche El tío muy emocionado <risa> Hace ¡Ting, ting! Él, que no olvidemos que, que así fue cuando el mismo abuelo le dijo. Claro, sí, le dijo dónde va. Dijo que lo sompresa. va a atrapar, no sé en qué lugar. Dice el lugar. Y, y acá vemos que ni bien termina de llamar, se empiezan a mover todos los hombres de Gustavo Fring. O sea que la hizo recontra bien. Y lo vemos a Mike. La incluso que que saliendo de ahí. vuelve el pisar el palito en una ventaja para él. Sí, claro, sí. no pisó el palito. Ahí está, estuvo a punto. Claro. Y, Pero ya sabe que claro ya sabe que, que tienen el micrófono en, en el teléfono entonces da un dato falso de un dato falso, para que los otros vayan a otro lado muy astuto mm. pero yo creo que ahora cuando vemos a gustavo que está como una especie de beneficencia, sí, sí, haciendo acto de presencia y donando guita y mike le dice viste esta es una situación que es incontrolable y que tenemos que hacer lo siguiente, vos tenés que subirte, a tu casa, y estamos todos alrededor tuyo, escondidos, y como que lo van a. Ahí tira una que yo creo que a muchos se nos pasó por arriba, que es que Mike menciona a todos los que están con los, a todos los que están cuidando a los personajes secundarios, por ejemplo, a Jimmy y a Kim, esos se vienen para la casa, como vamos a sí. armar la fuerza en, sí. en tu mm -hmm. búnker. Mm -hmm. mm -hmm. Y en el momento no te das cuenta, porque sí, bueno, ahora evidentemente viene, viste, lo va a ir a buscar a Gustavo. Tenés razón, mm -hmm. los manda todos ahí, mira. Sí, no me digas, bueno. Entonces, si hemos tendido la trampa, si Salamanca aparece, acabaremos con él. Sí. A lo que Gustavo bueno. no se lo ve muy no muy convencido, porque Gustavo cree que el otro sabe del pozo. Sí. Me Está convencido de eso. No nos olvidemos del arma que dejó guardada. Sí. Eh, así que... No sabemos. Pasamos al siguiente plano. No sabemos si se lo cree. El plano del año, me parece. la escena del año. Esta el gran final, Nico. Donde están Kim y Jimmy... Mirando una peli vieja. Mirando una peli, recontra, relajados de, de cómo le salió el plan. Porque eso para un relax de días, directamente, concretar mm. ese plan vemos la velita, toca el timbre alguien y vemos a, a un plano hermoso donde hay una velita y Kim de fondo que cuando se abre la puerta la vela hace como uff, sí. como un fantasma, sí. no como una presencia fantasmagórica y es Howard, es Howard. todos pensamos que era Lalo, porque nah, veníamos además de toda la movida de Lalo todos pensamos que era Howard Sabíamos que era Howard. Pero Howard no es un fantasma y no es oscuro. Yo pensé no, Lalo. No. Yo pensé Lalo. <risa> Me la hicieron muy bien. Porque no. pensé, Lalo. Digo, claro, no, la está pasando muy bien eso. Sí. Mm. Mm. la deja, algo que algo la tiene que ver. Escena muy similar a, a cuando fue Lalo sí. a su casa la temporada mm. anterior. Es esa presencia, Lalo. ¿viste? Esa sí. presencia que es tipo, si hay algo raro, es Lalo. Mm. Este, en este caso, la velita. Entra Howard. ¿Qué está? No sé si está recontra en pedo. Está completamente derrotado Y tiene... Es como si le hubiera pasado un camión por encima, se lo ve Y tiene una botellita de, de algún tipo de alcohol Que es muy caro, que le dice Con esto brindábamos con Chuck Cuando... Cuando ganábamos, no, en ganábamos algún, caso, algún caso Así que Jimmy te lo ganaste sí A Jimmy no le, le, le, gusta, le gusta nada Ganado, dice, ¿de qué, qué me gané? Le dice, ¿de qué te el pelotudo Y Howard acá atrevido le dice, claro, ustedes tienen que seguir con el juego, ¿no? Ya, es, ya lo sabe, ya lo sabemos todos. Esto lo... Kim lo, lo calma. Jaguar está, tarde, ¿por qué no te vas a dormir. ¿viste? <ríe> Muy hija de puta. Sí. Y van Howard mantener, se manda. Van a mantener la, la, la, la mentira hasta el final. Obvio, y sí, y... sí, sí, sí. Howard se manda a buscar los vasos en, en, sí. en la alacena en de ellos. Se mete no, atrás no. de la barra, les ofrece. Por lo cual ocurrió. ellos se niegan y se sirve él nada más. Ya perdió todo, Jabo, ¿eh? Se sirve, les ofrece... Intenta que le digan por qué, ¿viste? Es por, por los celos por Chuck, ¿viste? Es por por esto, por aquello... Yo les ayudé, les dice, ¿viste? Es medio... Es medio triste, boludo. Es artificísimo esto, es, a mí me partió el alma acá. Sí, mal. Así que dime por qué, por qué tramar un plan tan elaborado solamente para, sí, para la arruinarle vida? la vida. Y además acá sí. les dice, lo de la esposa, sí, de ¿sí? como que hace un, una descarga de, de, de todo de lo todo mal lo que, que está pasa. el chabón. El chabón está mal, está recontra mal el chabón, está todo mal. Pero siempre siempre va a caer de pie, le dice, me dice como es la pero, sí, no, arruinaste la vida si le nosotros, cae esa. Nosotros no hicimos nada, pero. Siempre eh, caes de pie, le dice. Fue un mal caso, pero va a sacar de pie. Sí, le dice que el, que el caso va a dar buena plata por más que él se haya humillado. Eh, Todos piensan que es un duro. Que es un drogadicto. He superado cosas peores, dice. deudas Deuda, de prisión, de depresión Mi matrimonio, matrimonio de desmoronándose. desmoronándose. Ese es fuertísimo, boludo. Y dice, llevo casi todo el año durmiendo en la casa de invitado, boludo. Les cuenta eso, ¿por qué, boludo? Esa es otra cosa que bueno, el bueno de Howard tiene que superar, pero sí caeré de pie. Es medio como la primera vez que se abre encima el chaval, como sí, que se cuenta de personal. Sí, sí, sí. como vulnerable. Y ahí empieza con la, el contraataque, pero ustedes, Ajá, ¿no? claro, se, sí. ustedes dos... Y les, les tiene como una bronca terrible, es uno desalmado. <risa> eso es hermoso. Jimmy sí, no bueno. puede evitarlo. ¿no? Hmm. Pero Kim. Encima eso, Chuck lo sabía, naciste así. Sí, le dice, sí. boludo. Hay un momento, al, al, en otro momento del capítulo, cuando está hablando con Cliff, le dice: Fue Jimmy. Y yo sé que fue Jimmy porque es un nene, <risa> <risa> Esa me pareció muy acertada de Hawa <risa> No, Kim le dice, vos no eres uno de los humanos más inteligentes y prometedores desconocidos jamás. ¿Y escogés esto? A lo que Kim le dice, dale, te tenés que sí, sí. voy a llamar un taxi y dice, aún no terminé. Dice él, no, no, terminaste. Listo. Y acá es cuando en este forcejeo, la vela, la vemos de nuevo, nuevamente se mueve. Que encima lo dilatan a todo este momento. Sí. Es largo no dice casi nada, porque está bien. Vemos cómo el chabón va hundiéndose cada vez más en su patetismo. Y que dice que les va... Me amenazan con que yo voy a hacer que esto salga a la luz. Sí. Y que toda la verdad, viste, la, la conozca el mundo. Y acá vemos la velita de nuevo. Yo sí, se voy a dedicar mi vida. ¿verdad? Voy a dedicar mi vida a asegurarme de que todo el mundo sepa lo que hicieron. La velita se mueve de nuevo y ellos la miran. O lo doy. Esto es de una película de terror directamente. Los no, dos la miran. Y miran para el otro lado y se abrazan. Y vemos que atrás de Howard, que se queda con una carita pobre. <ríe> es terrible la carita la cara de, que se queda. La cara de Saúl es tremenda. Dice, ¿cómo? Y aparece Lalo. el y Dice Howard, arano. tenés que irte. Howard, Howard, andate. ¿Y tú quién eres? Dice Howard. Yo, nadie. Dice Lalo, siendo el buen el, fantasma que es. Se queda parado ahí. Le dice, yo solamente quiero hablar con mis abogados. A lo que Howard todavía no entiende nada y sigue haciéndose sí. el vivo, diciendo boludeces. Con que estos abogados querés hablar, le es... dice. Pero que Lalo le dice, no, no, tomaste tu tiempo. Y a todo esto saca... saca. un arma. Un arma y un silenciador. Y un silenciador que lo empieza lentamente a atornillar. Y muy lentamente Howard, como que se es... empieza a rescatar claro. de lo que está pasando. Le dice, por favor, decínoslo que querés. Y Lalo, bueno. Yo ya le dije, yo solamente quiero hablar. Y muy tranquilo lo hablo Yo pensaba que iba a hablar. Yo no pensaba que iba a pasar lo que iba a pasar ahora. No, Creo que claro. interrumpo algo dice Howard. lo que ya es tarde. Ya Howard no sí. se puede ir. No de hay ninguna necesidad. necesidad de... Y Lalo le pega no. un tiro. Cae Howard. Se la da contra la mesa. Es la primera vez es que... Terrible, no, es terrible, boludo. Es terrible. Cálmense, cálmense, le dice Lalo. Le haces con la manito. Vamos a hablar. Y ahí termina el capítulo. Con un tiro en la cabeza a Howard. Howard. Es como a, a nadie le gustaba Howard, pero esto pero es. Tampoco para que Me y bueno, tenemos que esperar Howard. hasta tenemos que esperar como dos meses ahora para, para ver qué es lo que ocurre. ¿Cuándo se dieron cuenta de que lo iban a matar a, a Howard? Hasta que no sacó el arma. Cuando no, le pegó un tiro. ¿No lo sabías? Cuando le pegó el tiro, yo, yo, yo esperaba que no lo mate. No, no, no, yo pensaba que los iba a tener a los tres ahí a Rinconos, no, no sí, pensaba que iba a ser así. Sí, sí, sí. Y lo mató ahí. Yo no esperaba que apareciera, que apareciera Lalo ahí. Había muchísimas señales, empezando por la velita. La velita, los la, detalles. La de la habitación, mm. que era la, como la vez anterior que había ido. Pero no me esperaba que apareciera, mucho menos que mataran a Howard, qué que sé yo, está bien. Y el tipo estuvo ahí para ser derrotado, perdió como el mejor, fue y los encaró igual, le metió ahí la pica de la botella que tomaban con Chuck. Porque sí, bardeó esa, era... barrió. Sí, barrió. Barrió esa ahí, fue ahí, fue ahí de, de, de, de cagón, fue a tirar la de Chuck para hacerlo sentir mal a Jimmy, sí. sí, o sea, no es bueno, Howard, pero se abrió también, se abrió y sí, pero no se abrió como un confidente, se abrió como no. un mal perdedor, como un quejoso que no, no, no es un quejoso, se lo hicieron también, ese es se, el tema, lo tomaron sí. de punto, que cuestión que te lo Tal sí. cual, tal cual, sí. Sí, sí, sí, tal cual. Y además que me estaba acostumbrado sobre todo a que en público lo miren mal. Claro. El que siempre es toda la, la imagen, ¿viste? Sí. ¿Qué, ¿Cómo va a terminar esto? ¿Qué va a pasar? Mm. ¿Qué va a pasar con Kim? Ha muerto otro personaje, dijo ¿Kim va a morir? Vos qué pensás? No creo, para mí se va a tomar el pan en algún momento. Va bueno, a es una buena teoría, yo pienso un poco lo mismo. Jimmy, no estoy seguro, pero Kim nunca vio un, un asesinato así frente a frente, claro. hasta este creo punto. Que no. Creo que no. Puede ser que este sea el, Jim, la gota que rebalse el vaso. Jim, sí, Jimmy estuvo en el medio de un recontra tiroteo, en el Jim desierto. <ríe> o se vio cabezas explotando al lado de él. Sí. Eh, ¿Puede ser esta la gota que rebalse el vaso? Yo creo que lo que pasa es que ahora Con el tema de la muerte de Howard En su departamento Eso puede ser lo que haga que Kim Tenga que irse Con otra identidad Yo quiero creer que Kim va a vivir ¿Lalo no va a dejar el cadáver de Howard ahí? ¿O sí? Ah, no mm. Si Lalo le chupa un huevo O capaz que lo capaz que hace la limpieza a Lalo Si le sirven ellos o Por uh -huh. ahí se lo lleva. Claro. claro, viste, habría que... Es, hay un montón de, de preguntas de lo que va a pasar. Y además, ¿por qué fue a ellos? ¿Por qué fue a ellos? Él quiere hablar con sus abogados. Eh, es terrible eso. Eh, si te parece, si les parece, vamos a ver de nuevo la... Vamos oh. a repasar la escena de apertura de... De esta temporada. De esta temporada. Porque tenemos la teoría, en este humilde podcast, de que... Esta escena dice muchísimas cosas, y que incluso nos falta información todavía para saber qué es lo que está diciendo. A lo largo de los capítulos fueron apareciendo detalles y cositas que ya aparecieron en, esta, en este plano. Así que lo vamos a analizar de nuevo, nos vamos a tomar nuestro un tiempito para para ver qué onda. Empieza el plano, como ya habíamos dicho, con las las corbatas. Oh, por ahí lo hacen pasar como un si suicidio, jabón. Claro, lo pueden hacer pasar como un suicidio. Tiene sí, razón, es cierto, sí, sí, sí. El tipo estaba re para el corchazo. Para que lo puse en 1080 ¿esto me parece. Está tardando un montón. Cuando se suicidó en la casa de Sol Goodman. Y pero ahí lo van a, lo van a limpiar de última. Se lo lleva a Lalo, lo limpian todo, viste, van a... Hay maneras de, de, de resolver esa situación. Sobre todo si sos Lalo. Y sobre todo si sos una serie de ficción. <risa> Como decía, el plano empieza con las corbatas blanco y negro. Las corbatas blanco y negro. Que en, después empiezan a aparecer corbatas de color. En esta segunda parte, Nico y Kuki, que se viene, sí o sí vamos a tener que tener una resolución de, de todo lo que es el futuro. Mm. Que hasta ahora no tuvimos nada. Hasta ahora no tuvimos nada excepto esto donde vemos, a ver, un espejo, una, una frazada, unas estatuas nada que sea demasiado importante un tipo que está eh, separando las corbatas Son. ahí vemos las corbatas del principio que las está como dejando una por una un tipo una mina se lleva el corbatero guardan esta frazada, frazada que es ya la mostraron dos veces para mí esta frazada algo tiene que decir ¿La mostraron recién dos veces? Sí, ni cuando la sacaron ni cuando la están guardando en esa caja. Un cuadro que todavía no hemos visto tampoco. Capaz que no todas las cosas van a aparecer, mm. pero ya hemos visto que un par aparecieron. Sí, ¿viste? sí, sí. sí. Y vamos esa a cena... seguir con este juego de detectives sí. pedorros. Especuladores. Donde vemos que están los trajecitos de, de Sol. Una caja en el medio donde están poniendo todos esos trajes, esas camisas de colores, de esos colores tan característicos. Un... Hay dos cajas ahí. Sí, tengo son cajas de zapatillas, zapatillas. zapatillas. Hay unas zapatillas medio deportivas. medio deportivas. Esas zapatillas estuvieron en algún momento. Seguro, sí. Cuando él, sabes cuándo es el, de cuándo son esas zapatillas? De cuando él estaba con unas viejas en un sí, sí. Son esas, ¿no? Puede que ser. está con unas viejas en un centro comercial. Caminando con las viejas, las viejas de San Piper. Puede ser, sí, sí. Son esas zapatillas, negro, el de, de runner. Sí. Después acá, bueno, hay información para nerdearla como locos. Eh, muchos zapatitos. Ahí la gorrita. Otras zapatillas de esas. Sí, él como no les regalaba zapatillas a alguien. No, no, no le he hecho una cosa medio así. Y una gorrita. ¿La gorrita qué onda también? No sé, lo que dice. Pero es de algo pasado, probablemente. <risa> bueno, la gorrita... Se nos escapa en este momento, si ustedes saben, déjenlo en la caja de comentarios. Acto seguido, las corbatas, más corbatas todavía, corbatas y pañuelos. Este pórtico con esos detalles que en realidad es... claro Este espejo que detrás tiene como todo un pequeño búnker. Lo están sacando una frazada. Un chaleco antibalas. Antibalas, hasta la sillita esa celeste. Seguimos recorriendo esta mansión, vemos en el baño, acá hay muchas cosas también. ¿sí? Los medicamentos, que bueno, no vamos a ahondar en los medicamentos porque ya sería Viagra. demasiado. Viagra. El Viagra y, el, y el, coso para el, el tónico para el cabello sí. me matan. Y acá hay muchas cosas ¿viste? para observar, yo no sé si, si todas tendrán importancia. ¿viste? Hay una ah, unas toallas, son esas, que las tiran en una caja. Un trono, un pequeño. No es un trono, pero es una sillita también todo la... dorada. Con ese cuadro, con esa pintura de fondo. ¿Quién sí. es el de la pintura? Mm, ah, eso, eso debe ser un dato importante. Eh, se me hace así un personaje mitológico de sí. eh, Dionisio, o uno de esos. Porque está que es como un hombre así todo. Eh, no, ahí tiene que haber alguna. Rodeado de mujeres ahí, ¿viste? Para mí que tiene algo que ver con eso. Yo, Otra pintura Otra. más en la ducha Esta vez hay Unas ninfas del bosque Y un corpiño colgado mm. que muchos No, es una, una tanga Una tanga <risa> Bueno, capaz que era de él la bueno. Kim nunca ¿Quién... Kim nunca llegó a esta casa Claro, claro. Kim pareciera que. Kim era. nunca no, llegó a esta no casa me que El, el inodoro de oro me encanta Me encanta Espero que muestren cómo se llega a este es inodoro todo de, de oro. oro Es todo es lo todo de este plano Mm. el libro de la sí. máquina del tiempo tanto el libro la máquina del tiempo que ya lo hemos visto leerlo Es un póster el... de una película ¿eh? no, es un póster de él Ah, póster de eso. que el más que un póster debe ser como la tapa de una revista o algo por el sí. estilo bajan por las escaleras y vemos una lámpara lujosa buenísimo los vitrales de esos Sí. que son como la catedral a la que le hablaba Kim. Tenía sí, claro. Que tenía... claro, ahí ves la referencia. Kim le decía esas cosas como de catedrales y es lo que tiene él. Eh. Acá vemos que es lo que por ahí nos hace pensar que está muerta Kim, que él medio que la está honrando con lo que ella le dijo, ¿viste? con toda esta... Kim ya no está, digamos. Kim ya no está, pero está en esta descripción del hogar que el sí. tiene que hacerse. Sí, y en todos los recuerdos que guarda. Incluyendo que el que vamos a ver al final de esta sí. secuencia, el corchito. Vemos otro cuadro más que se están llevando. Los cuadros no sé si tendrán importancia en esto. O sea, sí, vos pensás que están haciendo todo el laburo de filmar esta escena. Cada cosa está pensada, sí. ¿viste? No digo que cada cosa simbolice algo, pero sí está pensado en qué es lo que tienen que tener. Entonces los cuadros, si vos vas a poner un par de cuadros, vas a elegir. Exactamente. Viste, los cuadros pensando en el personaje. El cartel de, de Sol Goodman es la gigantografía la del, gente, cero, cero flotando Woodman. en el agua que encima está flotando con un color azulado. Sí, ¿Viste es qué, qué lindo detalle ese? Maurice Binder era quien hacía las intros de James Bond que eran muy parecidas a eso. Lo Erapp. lo <risa> Ese es buenísimo. ¿Cómo es la, la placa de la matrícula del auto de ese Cadillac? Yo no lo recuerdo a Sol Goodman en un Cadillac. En, en Breaking Bad hay una guitarra blanca y eléctrica que podría también significar algo. Había aparecido antes. No me acuerdo. El único que vemos con una guitarra es Cliff mm -hmm. que toca la guitarra, pero no sé si es esa no sé si es esa y no sé por qué. No sé cómo, bueno. claro, cómo sería esa conexión. Y acá aparecen las cajas. Acá aparecen las cajas y está el peluche. Mira, no. acá se ven. Cosas importantes. Le dan un cuadernito en la mano a una de las personas que está haciendo la, la requisa. No sé cómo se llama esto que están haciendo. Y tiene el cuadernito negro de el, el veterinario. del veterinario. Y lo ponen en una caja. Es una empresa de mudanza para mí. ¿Cómo? Para mí es una empresa de mudanza. No es algo que tenga que ver con policía. ¿Ah, ¿Vos decís que lo están desalojando? No, para mí que no. Mm, mira ¿Qué dice la caja? Dice no. no value, sin valor. No. <risa> no Entonces. Ahí. No, es sí, le están requisando la casa. Están requisando le están requisando la sacando casa, sacando toda la mierda. Y ese cuadernito como está en clave, ese cuadernito que tiene tira, ah, dice no, no value. Y la, la imagen del caballo con el tipo. La ah, foto. ¿Qué onda con esa la imagen, la imagen de del caballo? ¿La de San Piper? No, la de Mesa Verde. Sí, la del logo. Sí, sí, sí, la del logo de Mesa verde ¿Te acuerdas que le decía que sí. el logo fue robado? Tiene eso. Y, ¿Y el, peluchito? el peluchito con el que intentó hacer que la... Mi banda de celular. La otra mina <risa> le firme un papel. Un y par de bolitas, celulares y unas bolitas anti que interneros. son souvenirs Después, Los un... Los trajes de Sol Goodman. Estos son sus trajes? A mí son su, sus miles de disfraces. Porque si ponen primero ese, que es como de... No, momento, De fuma. Eh, yo no lo recuerdo. Pero Ajá. sí, toda una serie de trajes muy estrambóticos, otra bolsa llena de pelotitas antiestrés. Vemos que ahora ya estamos afuera, se ve que dice Sol Goodman, en, una, en unas letras ahí que estarían colgadas en algún lugar, como una especie de marquesina. Eh, y están tirando cosas. Al mismo, Saúl, lo tienen el mismo la, la, la gigantografía de Saúl la tienen en la basura. Se están llevando muebles. ¿Y acá? y acá, de uno de los muebles. Ocurre que se abre una puerta y cae el corchito, el cual nos, nos llevan con un zoom a un primerísimo primer plano de ese corchito. Que es el corchito de la primer eh, estafa que hicieron juntos Jimmy y Kim. Bueno, la guitarra, por ahí es lo que habría que esperar a que se revele si es que es algo. El, el Inodoro de Oro, por favor. Quiero que abandone, creo que todos queremos que abandone el Inodoro va de ser, Oro. Sí, sí. No va a ser nada, pero... Esto es como pero... el, el auge de, de la carrera del Chabón. Sí, claro. sí, claro, sí, claro. sí. En el momento de Breaking Bad. Para mí esto es como termina Breaking Bad. Sí. Yo al principio mm. pensaba que era antes de Breaking Bad, pero sí, no. me parece que no. Me parece que esto va a ser post esto es post Breaking Bad, además empezaron ya con el coso en blanco y negro. Sí. Y bueno, esto es lo que vamos a tener que retomar después de esta... Esta pausa. Después de esta pausa van a tener que explicar todo esto. Un mes, un mes chicos mm. Vamos a explicar absolutamente todo esto y todo lo de después de Breaking Bad. Mm. Yo creo que con un capítulo alcanza para explicar todo lo de después de Breaking Bad. Sí. Sí, sí, veremos cómo lo manejan igual. Hay que ver cómo lo hacen, porque además había encontró una era, estructura. Siempre era una escena al principio de cada temporada, ¿no? Sí. Y al final, no. Al final de cada temporada claro. metían un poquito más. Van a tener que hacer algo estructuralmente para que quede sí. bien. Lo van a hacer bien seguro, ya... Ya está, esta serie sabemos que estamos en buenas en buena en, manos Re buenas manos Muy buenas manos, se ganaron todo el respeto Se están muriendo como moscas, murió Nacho Verga, se murió el duro Howard Sí Y bueno, nosotros estaremos expectantes para cuando se estrene nuevamente el próximo episodio Y vamos a proponerles también que lo compartamos juntos en este humilde podcast al que no le hemos dado ningún tipo de nombre Hablando de Better Call Saul <ríe> Hablando de Better Call Saul el podcast de cine y series de haber sido podríamos llamarle es correcto. Si les gustan los videos que estamos haciendo síganos acá en Youtube activen la campanita para enterarse de cuando subimos un video nuevo si, si nos quieren hacer el aguante compartan el podcast con sus amigos y amigas entusiastas de Better Call Saul y síganos en Instagram, cuyas direcciones están ya puestas abajo en la descripción del video, eh, para estar en contacto y compartir más de esta emoción. Eso fue todo y espero que les haya gustado. ¡Felicoso!